Hola, PRIXLINERS Saludos cordiales. Nuevamente os habla Luis de PRIXLINE en directo desde Madrid. En este momento eh, nuestra invitada de hoy es Juliet, que viene de Colombia. Queríamos haber traído también a su marido. Estaba todo palabrado, pero en el último momento le ha dado un poco de corte. No pasa nada. Julieta es una valiente, ya está aquí, ya lo veis. Su marido no se atreve a salir, lo digo simplemente. Os, intento traer hombres, pero no sé lo que pasa con los hombres que les da más corte. Realidades. Voy a dejar que Juliette se presente ya misma eh, eh, un poco su historial. Ya os digo, viene de Colombia y ahora hacemos la entrevista. Tercero, preséntate, Juliette. Muchas gracias. Hola, eh, mi nombre es Juliette, soy colombiana, eh, estoy llegada aquí a España desde el mes de septiembre. Eh, es pues el impacto frente o en comparación a Colombia, es muy grande. España es un país muy incluyente No te encuentras solo con españoles, aquí hay de todo el mundo, es muy hermoso. Eh, estoy muy feliz de estar aquí, he vivido momentos inolvidables. Y pues el mejor camino a tomar para perfeccionarte en una profesión, es Europa, es el indicado. Pero también queremos mmm, que nos diga las cosas tal cual. No todo lo bonito, también los prislinas quieren saber, porque muchos Por quieren supuesto. venir. Muchos, vale Por wow. supuesto. Yo primero lo primero que te preguntaría, Juliet, es un poco tu historia, cómo te criaste allí en Colombia, sí, un poquito claro. para que te conozcan un poco más. Sí, yo estudié en Bogotá, Colombia, terminé una carrera de docencia, de profesional licenciatura, con muchos años de experiencia. No había planeado salir del país. Pero decidí hacerlo por dos motivos. El primero, porque ya era el tiempo suficiente para estudiar un máster, profesionalizarme más en mi profesión. Y el segundo, porque mi esposo tiene la nacionalidad española, entonces por ser colombo español, me facilitó llegar aquí. Eh, para mí fue fácil, pero aquí he visto casos muy tristes de personas que llegan... Sin documentación, eh, sufren mucho y pues sí, no todo es, es bueno cuando pasa eso. Todo país, en todo país se va a requerir que estés legal. Se debe estar legal para formar parte de ese entorno, de esa sociedad cuando yo llegué aquí yo ya tenía mi documentación que es un libro de familia como comunitaria soy esposa de un español un pero tu marido es también el... colombiano aunque Él también es colombiano. ahora es español tiene, tiene las dos nacionalidades ¿Cómo consiguió tu marido la nacionalidad eh, española la antigüedad, ¿La antigüedad? La antigüedad. Cuéntalo un poco así. La, trabajó muchos años aquí y el desarrollo de sus años independiente eh, a los documentos pues que le piden a uno aquí es una tarjeta de un año, después viene la de larga duración. En ese proceso que él estaba, de SUNIED, eh, presentó documentación y se le ha otorgado ya su DNI, que es el documento que lo, eh, le lo acredita como español. Esa es eh, la experiencia que hemos tenido aquí, hemos vivido muy bien. Vivimos en un lugar muy bonito, muy agradable, eh, que forma parte de Toledo, que es una provincia muy grande. Eh, tenemos bastante acogida aquí los colombianos, somos muy queridos porque nos gusta mucho trabajar. Y el trabajo lo hacemos bien y a conciencia mira eh, Julián nos está preguntando claudia ahora mismo podéis preguntar lo que queréis en el chat y el que vea luego el vídeo en los comentarios Por claudia nos está preguntando eh, si fue muy muy fácil tener los documentos cuéntales esa cosa pues, importante no. que le pasó aunque su marido ya había conseguido la nacionalidad española, ella vino por la agrupación, ¿verdad? Por supuesto. Y ha habido una dificultad ahí muy interesante, Prislines, pues, escuchar. Pues eh, nosotros llegamos, o sea, para yo llegar aquí desde el aeropuerto salí con el libro de familia y eh, no hubo problema, no tuve que comprar, pues digámoslo así el etiquete y de regreso, ¿no? Yo llegué solo con un tiquete de llegar aquí, o sea, desde Colombia a España, tiquete de ida. Al llegar aquí, nos hicimos un proceso que se llama empadronarse, nos empadronamos, eh, pero desafortunadamente el lugar donde lo hicimos tenía muchas personas. Entonces eso me dificultó a mí obtener mi NIE que es mi documento legal en España. el, el lugar que decir donde residía, donde ¿no? residíamos. Fuisteis a hacer el NIE y os dijo el funcionario no tuvieron... que, que como viven aquí nueve personas, muchas personas su, su marido no... no le está dando un hogar por algo pregunta. así. Así le vino a decir. ¿Qué se requiere? Que cuando tú llegues, llegues a un lugar eh, que sea para ti solo tu mundo, tu piso, tu apartamento, donde tú llegues cómoda, que no te toque llegar a una habitación a compartirla con cuatro o cinco personas más. Muchas personas creen eso. Te lo puedo decir como colombiana, que uno a veces dice eso, ah, vámonos, ya nos acomodamos como sea. Aquí ya no, aquí la cultura te pide, te exige que debes tener una calidad de vida. Pues que la el cultura, del, el funcionario, ¿no? que si no, no le da los papeles. ¿Ah? Y cuando ¿verdad? hicimos el proceso al mes de estar en nuestro piso, solo nuestro, de, o sea, de la pareja, ya se me ha otorgado mi documento, ya lo tengo y pues ya las cosas son de otra manera. Digamos que si mi vida fue amable desde la llegada, ahora considero que es mucho más. Y ¿Algún consejo, Juliet, que tú quieras darle a los Crislines? ¿Algo que a ti te gustaría que te hubieran dicho? Bueno, y que. Que no hubieran dicho desde un principio eso. Cuando lleguen a España por ser matrimonio, lleguen aparte. búsquense un piso en alquiler, lo que en Colombia le llamamos un apartamento. Un alquiler donde vivan solo los dos. Y más rápido hubiera obtenido mi documento. Pero. El tiempo que ha pasado no ha sido mucho, ¿verdad? No, no porque lleva ya casi un año, ¿no? Pues 10 meses, meses. Ya, unos diez meses, ¿no? Diez meses. ¿Y ¿Lo has podido solucionar esto de que has hecho, has, has mudado a otro? Sí, nos hemos cambiado un lugar que, que inclusive inclusive nos fue mucho mejor. Económicamente nos dio igual porque donde llegamos, pues uno tiene que aportar, se requiere porque así debe ser. Y fue Un comienzo y será un continuar porque ahí seguiremos. Ha sido una gran experiencia, muy grata. Por ¿Tú, eh, te mandó una carta de invitación tu marido para venir. Absolutamente no, como lo hiciste, fuiste Nosotros... allá al con su en Colombia. No, Juntáselo. pues mira, voy a empezar por esto: cuando yo trabajaba en Colombia, mi marido llegó de España y él llegó a trabajar a Colombia. Pero él ya llegó con su documento español. ¿Que se había tirado antes? Ya tenía sus documentos, aquí? 13 años. 13 años, años. Su marido. Su marido. Que está, que no quiere salir, que le da vergüenza, a él que, que lo hemos intentado tanto. Ha ella llegado, como yo. ha llegado de su trabajo. Ha llegado y, y no quiere salir. Por supuesto, salir. pero ya saldrá. Baja, que saldrá. Ya saldrá, ya le convenceremos. <risas> que quieren ver hombres claro por supuesto Pero es que los hombres son muy cobardes la batalla no porque el hombre también batalla, llega al claro, aquí. lucha y lucha es más fácil para hombres o para mujeres es más fácil el trabajo para mujeres sí por supuesto para mujeres que para hombres es más fácil bueno cuenta tu historia eh, bueno, eh, al llegar pues a colombia con su documento pues, yo le dije a él bueno ya eres español ya voy viendo con mis 20 y algo de años que he tenido la experiencia vamos a ver qué puedo hacer, hay un estudio superior muy bueno en Colombia, pero Europa pues nos lleva mucha mucha distancia y mucho más que es lo mío que la literatura, entonces he preguntado eh, a muchas universidades, entre ellas a la Universidad Isabel I, quien me ha hecho contacto con mm, competencia y bueno la idea, es que se me dice que puede intentar que lo haga que lo importante es que esté dentro del país fuimos a presentar al consulado y nos dicen pues llena unos documentos hay que llenar, hay que esperar, hay tiempo no debe pasar tiempo en ese tiempo que pasa el matrimonio nuestro queda ya registrado en Madrid en el registro civil de Madrid eso es a lo que le llamamos libro de familia eso es lo que a mí me permite ingresar a españa de manera legal a trabajar a hacer mis actividades de una manera digamos más tranquila que muchas personas que lastimosamente llegan pues a, a veces hasta con el temor de que nos devuelvan claro diferente. es lo que nos dice Luis guillermo fernández morales nos dice ahora mismo en el chat dice pero a veces es muy difícil estar legal conoces Está algún mucho. compatriota tuyo por, ejemplo? Está mucho, por supuesto y que en el pueblo donde estamos viviendo hay muchos colombianos que llevan casi los tres años esperando a cumplir algo que se llama el tiempo de arraigo que son tres años para demostrar que han estado dentro del país pero hasta que pasen tres años han sufrido mucho por trabajo que hacen esos tres años han personas? trabajado y lastimosamente pues no han cumplido mm -hmm. las metas ¿sí? Y muchas veces yo cuando les pregunto me dicen con mucho temor, eh, es Juliet cuando vamos a la estación de metro, porque en el momento que tú no lo piensas, la autoridad te pide documentación. A mí me ha pasado, yo como he salido con mi libro de familia y mi pasaporte, no he tenido problemas Quiero hacerte una pregunta de William Castro, te la traslado que es compatriota tuyo. Sí. gracias william por preguntar gracias a todos los que hacéis preguntas tanto en, en live como en comentarios y gracias por estar ahí mira nos dice william castro de colombia hola luis nuevamente william desde colombia en un, en un en noviembre próximo estaré por allá con la ayuda de dios aunque tengo tíos residentes he decidido ir por cuenta propia debido a que con la carta de invitación existen algunas dudas tengo 10 años de experiencia conduciendo otro camión acá y hay rumores que en España necesitan conductores para ese tipo de vehículos de carga. Estando allá en España, ¿cabe la posibilidad de canjear u homologar mi licencia colombiana y de ser así bastaría para que una empresa me contrate? Encantada de estar algún día en tu canal en vivo. Bendiciones, prislinas ¿Qué, bien. ¿Qué le dirías claro, a, a tu pues... compatriota William? Eh, casualmente dentro de las vueltas que estábamos haciendo con, con, de, pues en bogotá en el consulado llegaron muchos casos de eso yo les recomendaría que en el consulado pregunte hasta dónde le permite la validez de ese documento y claro que sí conductores se necesitan Sí, que se necesita, se necesitan, ¿no? Sí, se necesita mucho y, y sí he escuchado de personas que pueden hacer el cambio de, de ese tipo de, de, de pase, digamos, del permiso de conducción. Pero por lo más importante es que tengas tu y estuvo el teniendo el NIE, luego lo puede... puede hacer. Yo lo voy a investigar también por mi cuenta, sí, William, sí. cómo se convalida el permiso. Pero creo que eh, tiene toda la razón, Juliet. Nos está preguntando ahora mismo. William nos da las, las gracias. <risa> mira nos dice julián caro existe redadas para mitigar el ingreso a los indocumentados a los que no tienen papeles mm. eh, cambia un poco la pregunta juliet tú ves que, le, que hay redadas, que va la policía por no. ahí pidiendo papeles que no, eso no, lo mira, cuando, díselo tú lo que has visto no. que lleva ya 10 meses no y tu marido lleva 14 no, pues, ¿no? O más muchos años cuéntale no, lo de las redadas mira, eh, ah, si es que hay de redadas hay. no lo he escuchado lo que sí te digo ¿Me recuerdas el nombre? Sí, aquel el aquel que nombre? lo pregunta es Julián. Julián, mira, lo que sí te digo es que nosotros sabemos que cada país tiene su cultura, sus normas que se deben respetar. ¿sí? Entonces, uno conoce y dice hasta dónde se puede llegar aquí, eh, por decirlo así, vamos a resumirlo. ¿Podemos colocar música, a volumen, un reggaetón? No. La cultura que no te lo permite. Y pues si tú te enojas y dices, pues me subo más, pues por supuesto. Te van a decir, a ver, usted de dónde viene sus documentos? Y ahí hay problemas. Simplemente, ¿no? mucha gente vive aquí. Ha podido trabajar, y pues, tranquilos. Yo el tiempo que yo aquí no he escuchado eso de la regadas. No lo he escuchado. ¿Sí? Pues puedes llevar una vida tranquila. Inclusive donde estés. Yo, por ejemplo, tengo pensado en, en ir a conocer otros países. Yo, por ejemplo, quiero un tiempo para Francia. Pero cuando llegue a Francia, tendré que mirar qué nivel, qué su cultura, qué requiere para no tener inconvenientes. Aprovecho para decirles que la documentación, en este caso, como... como... con mi es español... Pues me, me forma a mí eh, en mi documento yo puedo viajar a cualquiera de los países eh, que forman a Europa por ejemplo, eso me detuvo un poco para ver si puedo hacer mi máster en, en otro lugar eh, son los planes que a uno le va la facilidad que a uno le va a cambiar ¿sí? por ser miembro de la Unión Europea Pues Julien, muchísimas gracias por toda la información y vale. sobre todo por tu presencia aquí con los prislines Con mucho gusto. Si tú quieres añadir algo más, puedes claro. decir lo que quieras. Oh, por supuesto, mucho. Mira, en, voy a partir de mi experiencia como maestra, que trabajé con niños y siempre escuché el cuento que todos en Colombia y en otros países lo sabemos. Es que la mamá se fue para España y al le manda la plata al niño. ¿Sí? Entonces, profesora... El niño recibe, la mamá le manda mil euros, mil quinientos euros, y el niño recibe su plata. El amor que ese niño está perdiendo, no alcanza a solventar esos mil euros. Cuando tú vengas aquí a España, como mamá, ven cuando veas que tu hijo ya esté grande. Cuando veas que tu hijo haya crecido a tu lado, no lo dejes solo. Yo sé, y he visto, y me consta, y lo sé que aquí hay muchas madres que lloran y les ha dolido y dicen, Juliet, no entiendo cómo pude dejar a mi hijo de 8 años, al pequeñito de 5 años, yo aquí estoy ilegal, no he cumplido 3 años, estoy trabajando en lo que me salga, es muy duro y es así, es muy duro, que la decisión que tomes valga la pena, yo estoy aquí porque ya mi hijo es... Una persona completamente independiente, un joven completamente independiente y se va a venir también. A vida, ¿no? 20, supuesto, ¿Cuántos años tiene tu 27 hijo? 27. Años. Y le ha salido a una beca, Él ¿no? le para... ha salido una beca. Y ya sabes que de puede de estudiar y trabajar con las prácticas. Que hemos hablado mucho aquí en el canal. Claro que sí. Esas son las, las ventajas que tiene eh... Y redadas no has visto, ¿no? Julieta? Absolutamente. No las he visto. No las hay. Mira no es no todo es verdad lo que te digan Aquí claro no hay sí, por eso hacemos por eso he creado este canal para darles casos reales aparte de teoría también me gusta traer invitados como tú oye a ver si el próximo día convences a tu marido ¿vale? claro sí te lo eh lo bueno vas a intentar marido. vale tú a voy ver si le convences claro. lo, lo, <ríe> y ya y finalizamos por vale vale sí Luis pues yo les agradezco mucho y eh, este canal pues está disponible quien quiera hacerme más preguntas eh, ya tendremos, sí, ya tendremos más ocasiones. Y muchas gracias. Sí. Disfruten. Pues muy, muchas que gracias. cuando lleguemos a otro país, no solo sea para pensar en, en llegar y el trabajo, no. Hay que disfrutar. Oh. y Cuando llegué aquí, yo llegué haciendo unos tapetes, unos tapetes hermosos. En un sí, enséñaselo si quieres, pues lo sí. tienes aquí a mano. Sí. Que, oye, que hace unos, tra unos trabajos manuales, unos tapetes que los vende. gana mucho dinero si sí. lo haces desde casa. De casa. Enséñale alguna foto a los printlines antes de irnos. Dice Luis, cuando llegue a Madrid, ¿dónde te encuentro? Ponlo en los comentarios, Enrique, ponlo en los comentarios cuando llegues a Madrid. Mira los atamos. tapetes Acércalos ta allí si quieres, mira. Mira, mira. Ay, mira, mira qué tapetes hace. ¿Y eso a cu cuánto lo venden más o menos? Sí, depende, comes por metro. ¡Ay, qué bonito! Las piden de diferentes ciudades, han pedido ah, de Barcelona. ¿Y eso cómo se llama? Lo aprendiste a hacer en tu país, ¿no? Pues en mi país, en la licenciatura que yo hice, eh, nos. nos, mira, nos mira, mira, mira, mira, mira, mira qué bonito. Ya, que se lo pongo así. Personalizado. Así. Se voltea el problema. Aquí se da la vuelta. <risa> mira, les ha gustado mucho porque se le va a hacer todos los emojis todos. Te dice William Castro, Juliet. Fue difícil al principio, pero ya tienes tu recompensa, efectivamente. Y mira, supuesto. y haciendo tapetes también, sí. a 70 euros los venden, ¿no? 70, ¿Ese ¿Cuánto vale este, este, este vale 100 euros. ¿100 euros? 100 euros, es inmenso, es casi de 3 metros. Fíjate, Prilines, una emprendedora. <risa> Así es, aquí nos volvemos emprendedores. Claudia, dime alguna pregunta que quieras que le haga. Que tenemos a su marido que no se ha atrevido a salir, <risa> pero le vas a intentar convencer, ¿verdad? Por supuesto. Mía? Quiero traeros hombres al canal también, pero no, les da corte. Que, pues, ponme la sugerencia, que preguntas quieres que les haga, Claudia? Que yo se las hago, ¿vale? Que en Abrilines, que muchas gracias, ¿vale? Que se suscriba y que no esté suscrito, que se lo diga a, a personas que conozcáis, que le podamos ayudar, que esto es información, ¿vale? Sí. Correr la voz y poner las preguntas en los comentarios vale y claudia tú también que en este mismo instante enrique estamos en la baguada en madrid el directo hermoso hermoso verdad hermoso madrid es maravillosa bueno se te que... pasa el tiempo se te pasa y su marido escondido que no se atreve a salir <risa> bueno freeline gracias <risa> gilet gracias chao, chao. Poner like si os ha gustado por fin <risa> chao chao amigos